Yo sé esperar y espero No pierdo nunca la calma No tengo miedo y espero Que me devuelvas el alma Podrá pasar el tiempo que pase No lograrán que olvide tu paso Pasaste y te quedaste en mi vida tengo esperanzas, este nunca te olvida. Nos sentaremos de nuevo en la terraza y seremos felices como lo hemos sido. Y tú dirás de nuevo bienvenido, aunque ahora el silencio nos ha desunido. Yo esperar y espero. No pierdo nunca la calma No tengo miedo y espero Que me devuelvas el alma Sigo notando en tus ojos el amor En tu mirada hay paciencia y hay candor Estamos lejos el uno del otro Pero el amor vive fuerte y lo noto Pero las circunstancias son lo que son Aunque no tengan roto el corazón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 no tengo miedo y espero que me devuelvas el alma